en el agua lo traen en el aire ¿sí? Juan, me enganché vos y bueno, lástima que no llega, tenía un cuarto de punto ¿sí? la verdad es que tiene que hacer uno por cantidad no ¿Hace... ¿sacaste varios ya? Oh. todo así sí, esto, blanquito no me dio la... ¿30 centímetros tiene que ser? Sí. Guarda en pinchazo. ¿La tira el agua? Sí ¿Cuánto era? ¿Eh? ¡19! ¿Y cuánto era? 25, ¿no? Para que entre? Sí, sí, a partir de 25 para arriba ¿Qué dice ¿Cuánto era? 31 32,5 32,5 Eso es suma, ¿eh? Dime, dime, dime, dime, 54, Quiroga, Jorge. dime, dime, dime, dime, con una sierra. Sí, todo para ah, que una loco. que va a ser tanta gente la verdad. Un aplauso Así, a todos. Gracias ¡A a... También quiero que sepan que todo esto, el 90% de a Roxana, Roxana es la que se dedica a organizar todo, de encargarse de los premios, de que todo esté. Así que nada, eh, todo esto en parte es gracias a ella.